Hola, en este video vamos a ver cómo encontrar en MiTec la opción de MiTec21 y la lista de asistencia para TEC21. Nuestro primer paso es entrar a mitec.itesen.mx. Después, en el lado superior izquierdo encontrarás una serie de menús. Hay que seleccionar Rol Académico. Dentro de Rol Académico vas a encontrar el espacio de MiTec21, donde dando clic te llevará a esa nueva sección podrás encontrar como siempre tus unidades de formación, avisos generales de todos tus cursos, tu espacio de desarrollo docentes en Canvas y los sitios de interés de Tech21 como el portal de Ilumen, las comunidades académicas, la lista de asistencia y el espacio de cambio de calificaciones. En caso de que te aparezca vacío, recuerda que siempre puedes editar los favoritos y seleccionar con un clic para habilitar el resto de los recursos que requieres. Una vez que los seleccionas simplemente da clic en la tachita y tendrás actualizado todos tus menús de accesos directos. Espero que este video sea de gran utilidad.